Augusto Mora Sáenz, mejor conocido como el Indio Rómulo de Colombia, le dijo adiós al mundo este viernes 24 de julio de 2020, convirtiéndose en una víctima más de la voraz epidemia del coronavirus en el país. El Indio Rómulo, un verdadero personaje de la Colombia profunda, fue un poeta costumbrista nacido el 23 de abril de 1931 en Mongui, Boyacá. Desde su época escolar en su pueblo natal y en Bogotá y en la prestación de su servicio militar, Rómulo se destacó por ser un gran declamador y autor de poesía campesina. Al finalizar su etapa en el ejército, inició de manera formal su carrera como artista. Primero adoptó el nombre del campesino Boyacense, para luego quedarse como el indio Rómulo. Sus más de 50 años de trayectoria artística en radio, cine, prensa y televisión lo hicieron en 2013 acreedor del premio Vida de Palabras. Así llegó a ser el Indio Rómulo. En una reciente entrevista con la Universidad de la Sabana, Rómulo se sinceró sobre su vida artística. Según contó, empezó a declamar desde los cinco años y prácticamente no paró hasta el día de su muerte. Agregó Sáenz que su voz siempre fue bonita para cantar, por lo que se inclinó por declamar. Su abuelo, quien fue general en la Guerra de los Mil Días, y sus tres tíos sacerdotes, Pretendían que Rómulo se dedicara a la vida sacerdotal, pero su madre se opuso. Su abuelo fue quien le produjo el primer contacto con la poesía al regalarle el poema José Resurrección. Ese fue el primer poema que se aprendió en la vida aún sin saber leer gracias a que su abuelo lo repetía todos los días. Con ese poema un niño de 5 años era todo un espectáculo. Y aún más por la forma en la que lo decía, dijo a la periodista Laura Miranda. Hasta sus siete años, edad en la que pudo ingresar al colegio, Rómulo acompañó a su padre a tocar el órgano en las misas de la basílica de su pueblo, mientras su padre lo tocaba, Rómulo interpretaba los cantos religiosos, quiero me chinita, el segundo poema que su abuelo le llevó y que fue el primero que el indio grabó en un long play fue el que motivó a su madre a hacerle su primer traje campesino al ver su capacidad para declamar. En el colegio siempre se hizo presente en el escenario para cantar o para reclamar su mayor pasión. La primaria la terminó en Monguí. Acto seguido, su familia lo envió a un internado en Tunja. En desacuerdo con esa idea, el indio Rómulo decidió volarse con rumbo a Bogotá sin conocer aún la capital. Dormió unos días en la calle hasta que uno de sus tíos pudo localizarlo. Terminó el colegio de regresó a Munguí sin antes conocer de lleno al artista colombiano. Se fue a prestar servicio a sus 16 años cuando había conformado el tío Calaveras con dos compañeros de primaria. Gracias a su abuelo, había desarrollado una profunda admiración por la vida militar. Terminó prestando su servicio militar en Quibdó, Chocó, donde aguantó un calor que él mismo definió como uno que nunca había sentido en mi vida. Sofocante, bestial. Su talento artístico hizo más llevar a esta Etapa Al terminar se fue para Bogotá donde buscó al poeta Julio Roberto Galindo a quien le ofreció la posibilidad de declamar sus poemas, lo convenció, Galindo le regaló 10. Después empezó a estudiar teatro como una carrera que empezaron 120 personas y solo terminaron seis. Su talento le permitió ser el primer artista en inaugurar la Televisora Nacional de Colombia durante el gobierno de Ro Gustavo Rojas Pinilla. Quiero mi como yo te quiero, fueron sus primeras palabras. a Restrepo 1966-1970 se le otorgaron 30 minutos de espacio semanal. Gracias a eso se empezó a hablar de Rómulo en ese entonces el campesino boyacense en toda Colombia. Con un éxito en sus manos y poemas llegando por todas partes al indio se le ocurrió crear un negocio propio. El rincón del indio Rómulo fue el nombre del local donde declamaba todas las noches con cuatro o cinco tríos de música colombiana. El lugar era frecuentado por gente adinerada, incluso lo visitó el mismo presidente. la prensa lo empezaron a llamar el indio rómulo y era Camargo de Propuso llamarse así el indio rómulo de colombia para hacer una gira internacional donde visitó a México, Perú, Ecuador, España lo que hago es inyectar colombianismo dijo rómulo en esa entrevista gracias por tu visita al canal vuelve pronto